¡Me <laughs> siento! A ver, Sir, ¿qué le pasa? Pues que... Cass, eh, estos días pues, se debió dar un golpe o hacerse daño en su manita y le está costando un montón mantenerse de pie y nada, ahora no lo podemos sacar fuera porque está bueno, como hospitalizado para monitorizar cómo evoluciona su manita, está con medicación tan pequeñito ya con medicación pero bueno, está bastante mejor estos días ni siquiera movía su pierna ni nada. Y ahora ya, bueno, ya empieza como a estar más cómodo, a intentar moverse, pero como ven, veis, al ponerlo en el suelo automáticamente se tumba porque no se sostiene, porque le duele un montón. Pero bueno, está con antiinflamatorio y, y la verdad es que, bueno, va evolucionando bien, pero se cae todo el rato, pobrecito. Entonces, nada, está a reposo estos días, lo estamos vigilando un montón y allí en la jaulita pues lo tenemos mucho más más controlado que aquí fuera porque al final se puede dar un, un golpe en cualquier sitio o, o con valle incluso subirse uno encima del otro y, y hacerse daño pero bueno, aquí bueno lo sacamos ahora un momentito afuera para que tome el sol y... uy todo bien corazón no te asustes y nada lo estamos vigilando, cuidándolo mucho y a ver cómo cómo evoluciona verdad mi amor Sí, aquí, escóndete, escóndete. Qué mono. Yo creo que no queda un poquito mira, lo que vais a hacer es coger en los donde podéis coger. Qué Vale, por ejemplo, aquí que sí. más tierna, esta arena.